Hola, si eres de aquello que por el trabajo en la casa tu computador ya se quedó sin disco duro o lo notas un poquito lento por lo mismo, te traigo una pequeña solución. Te voy a enseñar a cómo instalar el programa Fall Stream de Google, el cual te sincroniza tu Google Drive con tu computadora y así te ayuda a liberar mucho espacio de tu PC. Así que vamos por el video. Mira, para instalar el programa tenías que ir a Google, iniciar sesión con tu cuenta, dirigirte a Google Drive y fíjate que acá en la parte superior en el engranaje que dice instalar drive para ordenadores. Buscamos este programa, descarga e instalar el programa que necesitamos para Windows o para Mac, en mi caso para Mac. Y una vez descargado, le hacemos doble clic, en Windows es la típica instalación, en el Mac te va a montar la imagen de instalación, nos abre acá el programa para instalar, doble clic y hacemos los clásicos pasos de instalación, continuar, continuar, continuar, igual que Windows e instalar, nos pide la contraseña de la computadora si es que la tenemos instala el programa una vez instalado cerramos esto bueno, lo movemos a la, a la papelera buscamos el programa que está acá hacemos un clic y nos va a pedir iniciar sesión iniciar sesión con la cuenta que quieren sincronizar les pide la contraseña Y luego le damos a aceptar Y el programa nos va a dar la, la bienvenida Y nos va a explicar un poco lo que es Ahora, ¿Cuál es la diferencia entre el drive antiguo y el programa nuevo? Que esta es una sincronización con lo que tenemos en la nube En Google Drive Por lo tanto yo puedo arrastrar esta carpeta algo que tenga mi pc y automáticamente este programa lo va a respaldar en internet y viceversa lo que está en la nube yo lo puedo acceder desde mi computador e incluso yo puedo como expliqué acá el, en la presentación eh, mantenerlos eh, sin conexión es decir cuando no tenga internet también podría tener los documentos en mi computador ya cuando tenga internet se descargan la última versión disponible y luego también lo voy a tener también en mi computador por lo tanto si tu computador está llenísimo es muy bueno que tengas esta carpeta virtual en donde te va a aparecer todos los documentos que tengas en tu computador y te va a liberar espacio que quizás te hace falta en este momento ya eso básicamente hay que esperar que se sincronice todo eh, que descargue los archivos que son en, en realidad son accesos directos Después De base eso, eso va a depender de cuánto tengas tú en tu Google Drive pero ya con esto tú tienes sincronizada tu computador con la nube y dice Una vez que tengas todo esto listo, ya puedes respaldar tus documentos directamente en la carpeta que se generó o directamente mediante un navegador a Google Drive. Una vez que estén respaldados y sincronizados todo, ya lo puedes borrar de tu computadora y así liberar espacio. Recuerda además que este programa lo que hace es crearte un acceso directo a lo que está en internet, por lo tanto tampoco te ocupa espacio de tu disco duro y si tú lo requieres. Puedes configurar alguna carpeta, no todas, alguna, que esté disponible sin conexión. Eso sí te va a ocupar espacio de tu memoria. Bueno, espero que le haya servido el tutorial. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.